Eso me usa. Tú me invitas. Quién sabe cómo soy. Tan sin Me invita a pescar a que estoy chale. De parís se pone caliente. Me llama porque está consciente. Y te quiero tenerla. Es que yo estoy pa' ti borracha, sí. que yo te gusta así, rápido se agacha. Y se enciende y yo me apego. Y estoy claro que le gusta el galeo. Si ella quiere fiesta, me pide bella que quiere es del que la pone a volar. Me pide vuelta nomás y comienza a soplar. Y yo le voy a dar. Es que yo estoy pa' ti. Tú andas borracha, es que yo te gusto así, rápido se agache, se enciende y yo me pego. Estoy claro que le gusta el jaleo, ese aplausito, entonces te queda bien Yo me es que tú ya como así, te felicito cuando te tocó. Tú hueles rico, tú hueles rico. Es que a yo me comencé con antes de entrar y hacemos un rapidito. Tú sabes que eres lo que necesito, te queda bien ese paradito. Y ya que eres fiesta, me veía que ahora quiere del rosadito que la pone a volar. Me pide vuelta nomás. Y comienza a soplar. Y yo le voy a dar. Toma, toma. toma. Quiere fiesta Me pide bella que ahora quiere Del rosadita Aunque la pone a volar así Y me pide más Este party No va a terminar Quiere fiesta, me pide bella que ahora quiere el rosadito que la pone a volar. Me pide la puerta nomás y comienza a soplar. Y yo le voy a dar. Sólido, Europa, Gisumiosi. Sube, sube el más Latino, so sólido, sólido, oh, la na somos él.